chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo, del canal de Tino Spanish. Y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de seguridad de sus teléfonos Motorola, ¿ok? Aquí tengo un Motorola G8 Power. Y aquí, como pueden observar, me pide un código de seguridad, un PIN, ¿ok? Que este código, en cualquier momento, se puede olvidar. Si nosotros intentamos acceder al teléfono y colocamos un código erróneo por ejemplo vemos que no nos da el acceso tenemos que colocar el correcto pero podemos en este caso hacer el desbloqueo de una manera súper fácil y súper sencilla bueno chicos para quitarle el bloqueo de seguridad al motorola vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare for UKey for Android ok for UKey for Android es un programa que nos va a permitir en este caso, realizar el desbloqueo. Recuerden que toda la información del programa va a estar en la descripción del video. Pueden descargarlo, instalarlo, obtener una licencia y después de obtener la licencia, registran eh, la licencia con el programa, con el software. Una vez hecho todo esto, vamos a ejecutar el programa como administrador. Y bueno, aquí el programa nos va a dar dos opciones, ¿ok? Esta es la interfaz del programa, nos permite quitar el bloqueo de las cuentas de Google en teléfonos de Samsung compatibles. Y también nos permite quitar el bloqueo de pantalla Que en este caso es la opción que nos interesa Le vamos a dar clic allí Y aquí nos da dos opciones Podemos quitar el bloqueo de pantalla O podemos quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos ¿okay? Pero en esta oportunidad vamos a seleccionar esta opción que dice Quitar bloqueo de pantalla ¿okay? Le damos clic allí Y ahora lo que nos va a pedir el programa Es que conectemos lo que viene siendo el teléfono a la computadora con el cable USB Vamos a conectar ahora el teléfono a la computadora con el cable USB Y esperamos a que el teléfono sea detectado Una vez que conectemos el teléfono okay, a la computadora eh, Nos va a mostrar esta pantalla el programa de 4 Key for Android okay? Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic acá donde dice quitar ahora Para poder quitar lo que viene siendo el bloqueo Aquí nos indica que toda la información se eliminará, se borrará Okay, vamos a darle clic al botón verde para continuar Y lo que va a hacer el programa es recopilar la información necesaria Para explicarnos los pasos que tenemos que hacer okay. Lo primero que tenemos que hacer es apagar el teléfono okay. Entonces mantenemos presionada la tecla de encendido y apagado Ya okay. mantenemos presionada hasta que nos aparezca la opción de apagar Le damos a apagar y esperamos a que el teléfono se apague en su totalidad ¿Okay? Una vez que el teléfono se apague, lo que tenemos que hacer es presionar el botón de encendido y apagado Al mismo tiempo que presionamos el botón de volumen abajo ¿okay? Estas dos teclas, estos dos botones, los debemos de presionar al mismo tiempo Entonces vamos a intentarlo, vamos a darle al botón de encendido y apagado Y al mismo tiempo al botón de volumen hacia abajo ¿okay? Lo mantenemos presionado al mismo tiempo los dos botones por unos segundos. 1, 2, 3, 4. Esperamos a que en este caso ocurra el reinicio. Y vamos a visualizar esta pantalla. Okay. Cuando tengamos esta pantalla quiere decir que estamos en el modo recuperación. Okay. Entonces es muy sencillo porque acá nosotros podemos eh, con las teclas de volumen. Desplazarnos entre las distintas opciones Fíjense que acá nos dice Start Pero si le damos a la tecla de volumen eh, Nos da otra opción que es Restart Bootloader También nos da la opción de Recovery Mode Nos da la opción de Power Off para apagarlo eh, Y bueno nos da acá distintas opciones Nosotros en este caso eh, tenemos que seguir las indicaciones del programa Vamos a presionar la tecla de volumen abajo hasta que nos aparezca la opción de Recovery Mode. Cuando nos aparezca esta opción, le damos simplemente al botón de encendido y apagado para poder aceptar y confirmar. Dice que posteriormente va a eh, iniciar con el logo de Motorola, tal cual como aparece aquí en For You Key, ¿ok? Entonces esperamos a que se reinicie. ¿Ok? Vamos entonces a presionar el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba. Y ahí está. ¿Okay? Entonces ya vamos a entrar en el modo recuperación Y ya esto quiere decir que podemos seguir con los siguientes pasos Aquí tenemos distintas opciones Nosotros podemos desplazarnos entre las opciones Con lo que vienen siendo los botones de volumen Volumen abajo para bajar y volumen arriba para subir ¿okay? Bueno lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la opción que dice Wipe Data Factory Reset ¿okay? Que es esta que están viendo en pantalla ¿okay? Y dice Wipe Data Factory Reset Entonces nos desplazamos con las teclas de volumen Hasta esa opción ¿okay? Y ya luego Acá nos advierte de que si lo hacemos Bueno, obviamente vamos a perder toda la información Ya luego de hacer esto De haberla seleccionado Wipe Data Factory Reset Le damos al botón de encendido y de apagado Le damos allí Luego bajamos nuevamente Hasta donde dice Factory Data Reset luego le damos nuevamente al botón de encendido y apagado para confirmar y lo que va a hacer el teléfono en este caso es reiniciarse esperamos a que se reinicie, se restaure aquí nos dice que la data wipe ha sido completada ¿okay? entonces ya solamente resta reiniciar el teléfono para eso cuando estemos nuevamente en esta pantalla eh, nos aseguramos de que esté marcada la opción reboot system, system now entonces le damos luego a la opción de encendido y apagado ¿Okay? para que de esta manera el teléfono se reinicie. Y ya lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que el teléfono se reinicie para poderlo configurar. Este proceso puede tardar unos minutos porque sería como el primer encendido del teléfono, pero simplemente esperamos a que lo que viene siendo este proceso finalice y que lo que viene siendo el teléfono se reinicie en su totalidad. Y bueno chicos, ya una vez de que aparezca esta pantalla, quiere decir que todo ha sido logrado con éxito. De hecho aquí el programa nos indica eliminado el bloqueo de pantalla con éxito. Ya lo que tenemos que hacer acá es simplemente configurar el teléfono nuevamente. Seleccionamos el idioma, le damos en comenzar. Aquí colocamos la SIM card en caso de tenerla o no, le damos aquí en omitir en esta oportunidad. Ya luego configuramos lo que viene siendo la red Wi-Fi. Y ya esperamos a que se prepare el teléfono para el resto de la configuración. Y bueno, aquí simplemente le damos donde dice eh, Siguiente, si deseamos restaurar una copia de seguridad o le damos en No copiar. Si deseamos, pues en este caso, eh, tener nuestro teléfono desde cero, desde el inicio. Aquí podemos colocar nuestra cuenta de Google si lo deseamos. Y podemos activar también los servicios de Google si lo deseamos, aceptamos y aquí podemos configurar una nueva contraseña, ok, una contraseña que sea fácil de recordar para nosotros y que sea difícil de adivinar para los demás, ok. Firmamos la contraseña. Aquí podemos para mayor seguridad configurar el detector de huella. Le damos en aceptar. Y ya luego podemos aceptar todo lo relacionado con Motorola. Si lo deseamos. Aceptamos. Vamos en siguiente. Y ya, pues aquí nos explican otras configuraciones adicionales. Aquí, como pueden observar, ya está activo el Motorola. Ya podemos cerrar acá, deslizándose. Hacia... Y bueno, ya aquí tenemos el acceso a nuestro teléfono Motorola nuevamente. Ya lo podemos bloquear y lo podemos desbloquear, pero en esta oportunidad con la nueva contraseña y pues nada, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta, eh, los invito a que se suscriban a este canal, a nuestro canal de Tino y Ser Español, recuerden que soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto, bye bye.